Saludos cordiales, apreciados oyentes, videntes y amigos del hiperespacio. Hoy quiero compartir contigo el siguiente contenido. La wiki como herramienta educativa en línea. ¿Quién no ha escuchado hablar de las wikis? Todos en algún momento hemos hablado, escuchado o consultado una wiki. Wikipedia es la plataforma más conocida de esta herramienta colaborativa llamada wiki. La Wiki es una página web de construcción colectiva con un tema específico en el cual los usuarios tienen la libertad para adicionar, eliminar y editar los contenidos. ¿Qué es una wiki? Una wiki es básicamente una página o un conjunto de páginas web que pueden ser editadas por varios usuarios de manera asincrónica dichos usuarios pueden crear, modificar y borrar un mismo texto que comparten o elaboran A continuación hablaremos sobre las características de la wiki entre ellas la más importante Surge en el año de 1995 Su creador, Warp Cunningham. Es una aplicación web en la que es fácil editar, borrar y crear contenido Como ya se mencionó No se necesitan conocimientos de HTML Solo saber escribir y dar formato al texto Permite insertar imágenes, hiperenlaces y multimedia Para relacionar contenido además de otros elementos también ofrece zona para discusión. En la presente lámina hablaremos sobre la wiki y la educación. El interés por las wikis en la enseñanza se ha desarrollado en los últimos años y se utilizan tanto en niveles escolares en Educación Superior o Universitaria. Prueba de este creciente interés es que algunas plataformas educativas utilizan las wikis para la enseñanza. La wiki favorece el aprendizaje significativo y colaborativo. permiten la participación y la comunicación. Continuando con la sección, la wiki y la educación. La herramienta wiki puede ser de gran utilidad para los centros educativos de tres ámbitos específicos, para los docentes, ya que permite realizar investigaciones, almacenar y ordenar la información, realizar consultas, entre otras actividades, para los alumnos, porque los motiva a realizar investigaciones utilizando una herramienta moderna e interactiva, realizar resúmenes, textos individuales y colaborativos, creando los textos según su entendimiento y compartiendo con los demás la solución a la situ situación o un caso en particular. Continuando con la sección la wiki y la educación, el tercer beneficio es que las wikis pueden brindar a la institución educativa una forma de posicionar su imagen en el ciberespacio, además de brindar información actualizada también pueden ofrecer un espacio interactivo sobre la escuela, la institución o centro educativo. En la presente lámina se hablará sobre las EduWiki. Es una wiki usada con fines educativos en el aula o en otros entornos de aprendizaje. Es un nuevo modelo de trabajo colaborativo entre profesores y alumnos. Además de ser un sitio web, en cuya construcción pueden participar de manera sincrónica múltiples usuarios de manera ágil, fácil, interactiva y dinámica en la presente lámina se hablará sobre uso de las wikis para crear un sitio web con apuntes y todo tipo de recursos para los alumnos junto con otros profesores permite realizar actividades intercentros con estudiantes de otras comunidades, regiones y países, para el desarrollo y elaboración de contenidos, trabajos, tareas, entre docentes y estudiantes. Continuando con la sección uso de las wikis, permite la construcción colectiva del conocimiento, exigiendo al estudiante que desempeñe un rol más activo, dinámico y comprometido con su propio aprendizaje para escribir un glosario juntos, elaborar enciclopedias, manuales, incorporar enlaces de interés de una asignatura, realizar un diario, una investigación o un reportaje de interés. Realizar la clasificación de información relevante, actividades, recursos en Internet entre todos los miembros de la wiki. En la presente lámina se, habla, se hablará sobre los motores de búsqueda. Existen diversos motores de búsqueda para realizar una wiki. Entre los más comunes y recomendados se encuentran los siguientes. Wikispy, Awiki, SoWiki, Wikiole y Wikia. En ese sentido, el autor recomienda Wikispy por ser fácil y versátil. Finalmente, apreciado lector, internauta, amigo del hiperespacio, hemos concluido el tema de hoy, la wiki como herramienta educativa en línea. Esperamos que esta información, estos contenidos los puedas compartir con tus estudiantes, con tus colegas. Damos las gracias por la atención dispensada y hasta una nueva y próxima oportunidad. Estén bien. Chao.